Hola, buenas tardes. Bueno, muchas veces estamos haciendo una hoja de cálculo con LibreOffice y nos encontramos en la necesidad de que el valor de una celda cambie de acuerdo al valor de otra celda. Es decir, necesitamos utilizar una fórmula condicional. Eh, bueno, voy a explicar cómo se utiliza la función SI. Sí. Empezamos. Tenemos un valor en la celda C2 que es la calificación. Yo le quiero decir que si la calificación es 4 o más que 4, mayor a 4, eh, acá me escriba la palabra aprobó. Entonces, voy a empezar poniendo igual, si sí", abro paréntesis, acá le digo cuál es la condición. La condición es C2 mayor a 4, punto y coma. Ahora le voy a decir qué quiero que diga en esta celda si la condición se cumple. Entonces, si C2 es mayor a 4, entonces tiene que escribir acá aprobado. Punto y coma. ¿Y qué, qué tiene que escribir en esta celda si la condición no se cumple? Es decir, si C2 no es mayor a 4, entonces reprobado. Cierro paréntesis y utilizo hago clic nuevamente en la celda y utilizo esta herramienta que está a la derecha debajo de la celda para copiar ese contenido para abajo bien vamos a controlar a ver si hice bien la fórmula si se sacó un 10 aprobó un 6 aprobó un 1 reprobado 10 aprobado 3 reprobado pero 4 me aparece reprobado también si ¿Sí? esto es muy importante siempre que vamos a utilizar una fórmula que es un poquitito complicada controlar con datos testigos, aunque no haya, o sea poner este, algunos datos que no sean reales como para probar que hicimos bien la fórmula ¿cuál es el error? bueno, que acá dice que si C8 es mayor a 4 aprobado y este no es mayor, es igual entonces yo no tenía que utilizar mayor, tenía que decir mayor o igual así que vamos a eliminar todas estas y modificamos la primera celda, le decimos si C2 es mayor o igual a 4. Vuelvo a copiar hacia abajo la función, la fórmula, y ahora sí, si se sacó 4, aprobado. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos tres condiciones? Es decir, queremos que en la celda ponga muy bien, bien o reprobado. Eh, o insuficiente, por ejemplo, bueno, cada, en cada institución se usan palabras diferentes y en cada nivel. Bueno, lo que vamos a hacer es decirle una condición, es decir, si el valor de C2 es mayor a 7, entonces que escriba muy bien, igual. Si C2 es mayor o igual a 7, entonces en esta celda tiene que escribir la palabra, la frase muy bien, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si el valor de C2 no es mayor o igual a 7? Bueno, yo acá tengo otra condición. Tengo que decirle, si C2 es mayor o igual a 4, entonces yo ya sé que lo que escriba acá lo va a poner si, si no es mayor o igual a 7, pero sí es mayor o igual a 4. Entonces, tiene que poner, bien, punto y coma. Y si no es mayor o igual a 7 y no es mayor o igual a 4, entonces tiene que poner reprobado. Cierro el primer paréntesis y cierro el segundo paréntesis. A ver... Hago clic en la celda, deslizo hacia abajo para ver si lo copia y ahora vemos que dice muy bien, en el 6 bien, en el 1 reprobado, en el 10 muy bien, 3 reprobado, 4 bien. Es decir, funcionó la fórmula que hice.